Hola, hola, buenas a todos, aquí estoy comentando un día en la taberna Y hoy volvemos un día más con Blood Bowl 3, esta peta cerrada en la que estamos probando y depurándolo todo Para sacar los máximos bugs posibles y mientras vamos disfrutando con ello Entonces, hoy, el partido de hoy nos toca con, uy, con nuestro equipo de la nobleza imperial Contra un equipo de orcos, vamos a coger uno de por aquí uno que no sea el que estábamos jugando, Gorkland Riders, no. Vamos a coger uno. Este que tiene 1200 de valoración. A ver qué tal. Vale. Y vamos a por ello. Para ver si por lo menos. Yo qué sé. Que. A ver que el despliegue que tiene no sea el estándar siempre. Que. Que. No sé, que tengan otros movimientos, porque por los dos partidos que hemos jugado anteriormente parecía que la IA de los Orcos Negros era, no sé. No estaba muy, muy, muy allá. Dios, es que está guapísimo, tío, el, el campo. La verdad es que el trabajo de modelado que han hecho está muy guay. Mola muchísimo. Con las estatuas y todo. Me gusta. <ríe> el detalle del goblin este aquí. Con el barril. Me mata. Venga. Vamos para adelante, mis valientes. Tonorán. Ah, perfecto. La verdad es que la, la introducción de los partidos está muy bien Vale Vale Uh, podemos comprar cositas Sí No podemos comprar jugadores estrellas No, estas gente son muy caras A ver, apotecario, ayudante, entrenador, barril Vale ¿Un barril está bien? Dos barriles y una tirada extra. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, buena. Listo. Para que no se nos quede nadie en el suelo. Los barriles para que no se nos quede nadie en el suelo, por favor. Vale. Vale, así estamos bien. Así no estamos bien puestos. Vale, guardaespaldas, esto que es un línea nosotros guardaespaldas Vale, en los costados tenemos dos líneas, dos los, los blitzers Vale, perfecto, pues vale, ya estamos Vale, nos toca patear Nada, y tienen una defensa igual, tío Porque hay como trampas para osos Trampilla y Durante este tiempo En cuanto un jugador Esté sobre una celda de trampilla Tira un D6 con un Con un 1 Se considera que el jugador Se empuja al público Si lleva el balón Rebota en la celda de trampilla Buah Qué guay Vale Ese evento está guapo Uy va Juegan ellos ¿Vale? Eh... Eh, vale, no hacer nada Que me sigan si quieren Vale, me parece bien Vale, no hacer nada Vale, no hemos podido movernos Vale, aquí campeón A un dado nada más Vale, pues tú te levantas Vamos a aplacar aquí sí, Vamos a sacar primero los placajes sencillitos, perseguimos Toma ahí Una bueno, petoda, vale ¿Qué más? Aquí, tú Vale, pues que me da mucha rabia que sea solo un... Un dado Venga, ahora con el apoyo Sí que estamos bien, vale, perfecto bien, bien, bien, bien, bien. Vale. L ah, vale. Y elijo aquí en empateo. Venga, este goblin y lo coloco aquí. Perfecto. Vale, y. Lesionado. Bien, yeah. bravo. Empezamos bien. Uh. Venga. Perseguimos, sí. Vale, vamos a avanzar con estos hasta aquí Nos vamos a acercar al balón Vale, tú aquí Sí, es que estos primeros turnos Sí o sí, tienes que gastar Creo yo eh, Las tiradas de Uy. Ahora, venga chicos Las tiradas de Ahí ya me saldrá Aquí. Voy a aquí ¿A cuántos dados? A dos Venga, dale <coughs> Ya me saldrá O sea, tienes que usar Sí o sí El turno El tipo de extra y yeah, Nunca Hasta que no limpies Un poquito El campo O, o aligeres el, el turno O sea Aligerar el turno me refiero a que tengas decisiones claras o no tengas decisiones que hacer. Por ejemplo, que tienes tres jugadores tumbados y los tienes que levantar. Pero ahí, siempre, siempre al principio, seguramente vas a tener que consumir turnos. O sea, turnos. O hay minutos de tiempo extra. Al menos rascar unos segundillos. Pero inicialmente, con dos minutos, no te da tiempo a todo. Ojo. Vale, que no se empuje ya. Vale. Eh, bueno, nos están contestando, eh, con los orcos. ¿O A sea, por el ogro. Vale, bueno, está bien. Por lo que sea, no hay que tocar la trampilla. Toma ahí. LOL, es que. Los goblins, tío, son. Eh, vale, no hacer nada. ¿Ves? Pero es que tenemos todo el lateral ahí ganado. Nah, y pasa el balón, tío. Hay solo una palabra para decir sobre esta bomba. Ah, los comentarios son muy buenos no sé si, que, creo que no hay distintos o que hay muy pocos nuevos, o al menos eso me, me ha parecido a mí. vale, perseguimos vale, esto está bien ups, sin bordes no Vale. Joder, no ha salido ningún pelacaje decente, ¿eh? ¿Dos rojos? ¿Aquí? No, ninguno, ¿tú? Pues nada. Vale, perseguimos Y aquí placamos Y aquí placamos Vale, gracias Vale, perseguimos también Que nos escape y ya está Vale, pues podemos ponernos hasta la cocina Va, dale Campeón, yo confío Ahí en serio. Vale bien. Touchdown, facilito. No, nah, es que los orcos tienen una mala, una, no una mala, una muy mala IA. Y ya está, o sea, es que es el veredicto, no tiene nada. Y es que porque tiene tropezientos, Goblins, Y si sí, no. Uh. LOL, pero me puedo posicionar Uf. vale vale ah no tienen troll es verdad no me había fijado dios qué buena patada vale tenemos evento de blitz que vamos a usar para venir aquí y abrir hueco ya de cara a buscar el balón oh, qué bueno aquí y no moverse toma ahí Lastima. vale, pero bueno podemos ir ya incorporándonos hacia la zona del balón Vale eh, Vale, contigo me voy a colocar Aquí Y con estos vamos a ir abriendo pasillo Pero vamos, rapidito ¿Me puedo colar ya aquí? Aquí sí Esquivo al 50%, venga, tú puedes Nice Espero que pase y tires, que te muestre el dado después. Me parece useless. Vale, ahí estamos. Bien, apoyamos y ya está. Vale, fin de turno. Les pues toca a ellos. Están jodidos, eh. Están jodidos. Pues mira. Malo. Vale. Vale Colocamos aquí Venga Vamos, chicos Dios Ah, bueno Uf, Menos mal Caos, vale Pero claro, lo he dicho si, si, si yo no lo sé Que tengo bloqueo Dios Vale Toma ahí vale, empujamos y proseguimos vale, vale, está muy bien, estamos bien vale, aquí y vamos tirando ya para la banda vale, vamos a empujar y ya está proseguimos vale aquí creo que este lo vamos a colar hasta aquí me gusta Vale, ¿podemos placar esto? Sí, deberíamos poder Uf, está procesándolo. Vale. Miedo me da, miedo me da que no se. A este aún nos queda movimiento, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos hasta aquí. Perfecto. Y cerramos un poco que no lleguen. Hasta la zona del balón, estos grandullones. Dios. Vale, pues aquí estamos bien. Nos una de. De a por ellos y ya está. Vale, vale, otra no me va a jugar. Vale, ¿dónde vamos a colocar este? Vale, aquí. Y aquí. Vale. Ah, no, ahí está en contacto con el orco. Está feo, pero bueno. Alguien tendrá que morir. No sé si llega el orco 50% de recogida Buah, vale, nada, conservamos el resultado No vamos a usar la segunda tirada No pasa nada Guanita, 4 o más Para recoger el balón O sea, cuatro más para recoger el balón Pero le ha caído el balón a él ¿En serio? Lo, no entiendo Vale, pues nada, al pozo Vale, turno, ala Siguiente turno, vamos para allá <ríe> Es que En esta situación, esto qué haces? ¿Sabes? Oh, en verdad le tenía que haber dicho que sí que fuera para adelante Bueno, ahora le voy a poner al Goblin delante Y ya está Bien, bien Venga. Y un pasito para acá. Vale. Ahora, ¿podemos placar aquí? Pero va a, ser, va a ser muy rojo, ¿no? Sí. Sí, sí, muy negativo todo. Vale, aquí, aquí. Perseguimos. Aquí, este debería empujarlo fuera. Venga. Ah, no. Me quedo Está bien porque ya te decide. O sea, no, ni, ni te permite empujar al otro Directamente te dice, ala, para afuera Y te empuja Y te empuja el goblin para afuera, eso está muy bien Vale, pero Nah, y tachan Listo, es que no sé para qué nos vamos a complicar más la vida Vale, pues nada, 2-0 Estoy pensando Estoy pensando que los Próximos partidos, o sea, nos vamos literalmente Nos ¿Qué? Ah, good. He's got the ball. It's in Pero es súper raro porque ha hecho El otro jugador, o sea Salía que tenía el balón Y ha hecho Eh... Animación de touchdown. No, obvio no ha salido la celebración, pero ha salido la. la no sé, muy, muy, muy, muy grande. Vale. Vale, perfecto. Venga, vamos a tirar aquí a este lado. Eh, Pueden ser activados y colocados en diferentes enclaves No, ¿para qué? Me voy a traer este para acá Pero, ah, no Bueno, pues no ¿Qué? No entiendo muy bien cómo funciona este... Este evento, eh Vale, sí, lo vamos a colocar aquí para hacer presión Vale, perfecto Ah, no Aquí Vale, me lo quedo Porque no me ha dejado seleccionar O, o ha tardado en procesar que, que seleccionaba jugadores O no lo sé Pero bueno No sé no creo que se vaya a quedar así. Normalmente el Blood Bowl suele tener bastante buena IA. El hecho de, o sea, quiero decir, tiene las, las campañas de local, el, con las campañas de local me refiero a los torneos o campeonatos que estamos jugando, como por ejemplo pasa con. con la liga de la taberna que estamos jugando en el Blood Bowl 2, por ejemplo, con los enanos. Eso al fin y al cabo no deja de ser un campeonato largo. Ese formato a mí me parece muy bueno cuando no quieres jugar online. Eh, vale, no moverse. Vale. Y, y pienso que es algo que no deberían dejarse de fuera. O no deberían dejar perder. Ojo, aquí qué tal. Dios, qué va Vale. Pues, sí, no está. No, esa ha sido muy mala Porque ahora tienen mucho apoyo aquí Efectivamente Pues, pues se nos ha complicado, eh Vale, podemos ir aquí con el blitzer Vale, dos dados, perfecto Vale, perfecto Y perseguimos Toma ahí Vale, hostia dado. Joder. Pues al pozo. Nada, lo dicho. Que son. Son modos de juego. Que por lo menos a mí me gustan. Yo los disfruto. Son. No sé, esas campañas, esos campeonatos. Están guays. Uy. Ah, vale, decide y, y el hecho de que la IA. Ya no sea. Eh. Buena, o que no te plantee una dificultad. Al, al menos una, una mínima dificultad, ¿no? Para, para mí le hace perder muchísimo, muchísimo, muchísimo al juego. Perseguimos. Esto en verdad está mal porque estamos llevando al. Al logro, al lado contrario, pero bueno. Bueno, aguanta en el centro. Aguanta en el centro, está bien. Vale, aquí. Es que los turnos que quedan. Porque parece que no me va a poder colar hasta allí. Y vamos a tener que jugar a más defensivos. Vale, un dado, bien. Toma ahí. No, lástima. Vale, vamos a quitarnos morrayita de en medio. No. A ver aquí, ¿qué tal? No, pues nada, aquí. Vale, que sí, que aquí son los lados. Nosotros tenemos bloqueo, vale. cao bien. Vale, ok, pues tú vas a apoyar aquí. Ay, no hemos gastado Blitz. Pues vamos a gastar Blitz. Perfecto. Vale, perseguimos. Toma ahí. Vale. Perfecto, fin de turno. Lo dicho. Y yo creo que, o sea, teniendo ya el panorama de, con estos seis partidos que ya hemos jugado. Yo creo que los últimos tres... Que, que nos quedaban planeados para, para la beta No los vamos a jugar Al menos los tres completos Yo creo que vamos a jugar uno vale, Vamos a jugar, por ejemplo, una de orcos Contra los elfos Y ahí ya Probaremos, probaremos a jugar Un par de partidos online un party, Bueno, un par, o los que se puedan Jugaremos partidos online Para tener ya ahí Contenido creado Y lo iremos soltando a lo largo Porque la beta se acaba ya de ya de ya de ya el, el día 13 De hecho cuando veáis este vídeo publicado seguramente ya se haya acabado la beta Así que lo dicho Vamos a, a acumular todos los vídeos posibles Vamos a jugar a, eh, Jugaremos uno contra contra elfos Que no hemos jugado que hemos jugado Tenemos tres contra humanos, tres contra orcos Y ahora y vamos a jugar los tres contra elfos Pero viendo la guía Deja un poquito que desear Así que jugaremos uno contra elfos Por lo menos para tenerlo contra Jugado contra la ella Y luego jugaremos online A ver qué tal se da A ver qué tal está Probablemente, bueno Como ya conocéis Y ya hemos ido comentando A mí me gustan las leches Me gustan las tortas Eh, es nuestro turno Ah, ok, vale Yo estaba aquí hablando Todo correcto Vale Vamos limpiando Tú, aquí, vale. Eh, vale, menos mal. Aquí. Vale. Con el logro aquí. Me la juego. fe ¡Oh! Ah, no, lo he lesionado yo. Lo he lesionado yo. Lo he lesionado yo. Lo he lesionado yo. Vale. Si sale el rojo es que lo has hecho tú. Vale, menos mal. Me ha asustado. Vale, la pena de este turno. Pues eso, lo he dicho. Jugaremos seguramente partidos online para intentar tenerlos grabados y así los vemos también. A ver qué tal funcionan online, si van bien los turnos, si hay buffs con respecto a lo online. Ya, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Y eso, lo he dicho también. Jugaremos seguramente, seguramente con, con orcos. Con orcos. Me gusta, yo pienso que es. O sea, es un equipo que me ha gustado. Es dinámico. A la hora de darse de leches, es, es. Es obvio. Es obvio. Que es el que mejor funciona de todos los que hay. What? Ah, no, no, no, no el compañero, no. Oh, vaya. Vale, conseguimos. A ver si lo podemos acercar al. al ogro. Vale. Vale, aquí está bien. Empujamos para abajo. Es el último turno, no llegamos al balón, así que. me importa poco. Vale. Dios. Pues nada, al pozo. Turnover. Vale. Vale. Uy, uh, y, y el lesionado que tenían ellos. Vale, perfecto. No, salen aquí. Y estos son los lesionados Lesionados, lesionados Ah, sí, te la pero porque pasas por encima de ellos Tiene aquí el apotecario Nosotros tenemos un apotecario de estos también Ah, no, nosotros que lo hemos comprado Vale ¡Oh! Atacando nosotros Vale, primera vez Podemos moverse... Eh? Podemos hacer una celda. Una, una vale, pues aprovechamos. Vale, perfecto. Uh, turno 8. ¿Por qué? Ah, vale. Qué fea estaba eso. Ah, juegan ellos. Porque se ha pasado mi turno 9? Literal, se nos ha pasado el turno 9 nuestro. Atacan ellos. ¿What? Esto el otro día también nos pasó, ¿eh? Pareció que se perdió el turno 9 de ambos equipos... ...sin, sin necesidad de poder hacer nada, ¿eh? O sea, sin, sin poder hacer nada, literalmente. Vale. Bien. Bien. Vale. Uy. Vale, usemos la habilidad. Vale. Ahora hay que ver por dónde tiramos. Si, si venimos por aquí, por la zona de la derecha o por allí, por la izquierda. Hombre, ya tenemos el balón aquí. Irnos hasta el otro lado es... No lo mejor, quizá. No, nada nos están empujando. Vale. Vale, vale, es que siendo placajes de goblin, prefiero no hacer nada y que me. y que me sigan. Vale Sin bordes, sin no hacer nada. Toma ahí, turno. Vale. Vale, estamos bien. What? ¿Dónde hay el otro goblin? Vale, un pasito para acá. Vale, y cerramos filas. Venga, ahí duro. Vale. Dios, las animaciones de son la han pasada, eh. Me encanta. Vale, vamos a ponerle cerquita, eso es. Vale, vamos a tratar de recoger el balón Sí, y nos lo llevamos a la zona centro Vale, 67% Tú puedes campeón Bien, yeah, gracias <ríe> Vale, vamos a ubicarnos aquí Por tapar estos goblins. Si alguien quisiera pasar a saludar Vale, no Este nos lo vamos a llevar para acá Porque hay zonas para pasar Perfecto y así ya lo tenemos puesto. Y le trataremos, trataremos de darle un pase. Y este venimos y cerramos aquí. Vale, esto me parece bien. Con este vamos a acudir aquí. Placamos aquí. Y usamos el Blitz. Vale, muy bien. Y perseguimos. Toma ahí. Lesionado, bien. Vale, espérate. Ah, no, no. Porque si me muevo tengo que salir... O tengo que meterme... En tirar ya esquivas Y eso no me gusta, la verdad Vale, bueno, esta línea está bien aquí Bien, mismo, venga Fin de turno Cerramos el tiempo extra y ya está Nosotros tenemos claro que vamos a ir hacia acá El único que me preocupa a lo mejor es ahora Este orco negro, que sí que va a tener Posibilidades de meterse en el juego Entrar por aquí en el centro o Tratar de colarse por aquí y tapar este hueco Venir apoyado al Goblin también, no sé si tiene mucho movimiento como para llegar allí, no, probablemente no Vale Madre mía está duro eh, está duro, le cuesta, le cuesta, ¿Ves? ese es la, el peligro que tenía que se colaran goblins por aquí, por este huequecito. Pero bueno, está bien. Tenemos protección suficiente. Ojo. Uf. Los goblins son muy escurridizos. Venga, lo hemos pillado. Vale. Aquí te saco del sitio vale más o menos y perseguimos sí está bien aquí vale perfecto aquí y perseguimos sí lesionado bien vale tú arriba por lo que sea bueno espérate hasta aquí con este señor podemos llegar hasta aquí And, uf, con una aceleración por qué por qué razón Vale Bueno, da igual, ahora cerramos está, está bien, está bien Vale, vamos a levantarnos Vale, levántate Ahí Vale, y te vienes hasta aquí Vale, tú por lo que sea Te vas a colocar aquí a ti te vamos a quitar de ahí en medio y te vas a venir aquí. Vale, y vamos a cerrar bien, bien la caja. Ahora. ¿Tú placas aquí? Sí. Dios. Vale, pues nada, los dos al suelo. Mierda. Y se nos ha quedado brocado. Lol. Ah, no, el que se ha quedado a cabo es el otro orco. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenía que haber placa antes aquí. Bueno, no pasa nada, una lástima. Este es el goblin que se los ha escapado desde aquí. Dios, estoy fatal, eh. Entre que he dormido mal hoy. <ríe> y que a la IA le cuesta. <ríe> vale. Dale. Vale. Pero está claro, ¿no? Me empujas y ya va Uf, vale, empújame. No hacer nada Vale, porque además perfecto, en, en dos turnos te lo tiro a la calle, vale Bueno, aquí Vale, aquí perseguimos. Y ahora, placo y te tiro. Venga, un blitz y a la calle. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, y nos movilizamos hacia aquí, hacia el centro. Vale, maravilloso Ahora Es que no quiero cruzar así Quiero llegar a colocarme al menos Rollo por aquí detrás Y en el siguiente turno Simplemente me voy a ir por el fondo de la línea de Taston Llegar hasta allí y ya está Vale Uf. Este se levanta y me viene aquí Bien Debería estar fácil Uy. Vale Venga, placamos aquí Con esto deberíamos, saber si Nos lo quitamos de en medio, por lo menos Vale Vale Vale, ahí estamos bien Sí Y claro, con todos estos voy a poder seguir la jugada Sí, sí, perfecto, sin problemas Vale, aquí Aquí y rezando para que este no se escape. Buf. Vale, bueno, vamos a placar aquí. Que estos es son placajes seguros. Vale. Vale, está bien. Y este dónde lo voy a colocar. Hasta aquí llegamos. Dios. No, super temerario, muda Vale, aquí, ahí está bien Solo nos jugamos los dos a, los dos a por ellos Perfecto Vale, y llega y cerramos aquí Vale, me gusta Fin de turno Fin de turno Vale Le cuesta, tío, revisar Que sé, me da mucha rabia eso Vale bueno, está la caja formada, no estamos mal tampoco. Tenemos aquí estos dos dispersos que nos los tenemos que traer para acá, el ogro aquí más o menos mitad me, me campo, pero bueno, está bien. El ogro siempre le va a pasar eso, o sea, el pobre se va a quedar ahí en medio porque no va a poder seguir el ritmo y lo que necesita es gente que tenga cerca para poder darse de leches. Y ya está, porque él solo se apaña contra todo. Venga, venga. Un minuto, tío, la ia pensando ahí, rollo. Bueno, nada. Dios, ¿en serio? Buen a tu casa. Nice. Turno 13. Vale, vale, vale, vale. Se viene el pase. se viene el pase, espérate vamos a aplacar aquí primero que si podemos lesionar ahí va, venga, anda, dame una Bien. vale, y perseguimos ay, manzazo lastima vale, aquí vale y ahora cuando lleguemos aquí hacemos así la madre que me parió Vale, ¿y le puedes dar el balón? Utilizable tras una declaración uh. Bien, bueno, no ha podido pillar Quería hacer un pase pero bueno, una entrega me sirve. Nah, está bien pensado. Nah, es que ya es. ¿Ves? Yo qué sé, despliegue por aún. Nah, contra la IA, al menos contra la IA de los orcos. Es, son, los partidos son puro trámite, eh. No hay. What no quedan ya no, no les quedan jugadores pues nada patada al centro y a morar turno 13 vale. ves si me asalta un turno bueno yo diría que se si nos ha asalta un turno no sé si la anterior era el 12 o el 13 en el que hemos marcado nosotros el touchdown ah, a pastar Cago nosotros? Ah no, el goblin. Uf. Pues no, cago el goblin. Oye, muy bien. Vale, uff, menos mal. Ah oh, no, no, no, no. What? Por qué? Pero... Ah bueno, pues nada, una por otra, ¿sabes? Ah, es que se me he ido a la calle. Uf. Venga, levanta y aquí. Yo confío. Bueno. He eh, confiado demasiado. Uf. Vale, nada, con esto no vamos a poder hacer nada, perseguimos. Empuja, empujamos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Aquí. Y perseguimos. Vale, pues nada. Y hasta la cocina. Nada, sin pisar zonas de defensa ni nada. Pues que no tiene nadie más. Queda un, el partido que queda es, es trámite. O sea, literal, no, no va a más. Aquí y aquí, venga, ¿cuántos lados son estos? Uno, venga, ahora jugamos. Tenemos algunas tiradas aún. Venga, va. Ni para ti ni para mí. Para mí nada más. No, <ríe> yo más. Yo Ostras. Venga. No pasa nada. Vale. No hacer nada. If I had Los movimientos son super raros. Oh, llegamos. Venga, llegamos. ¿Por qué? Ah, vale, ahora sí Venga, dale ¡Guau! No me digas ¡Venga! Está bien ¡Ah! ¡Ok! ¡Dios! ¿Y dónde cae el balón? super lejos! Ha ah, rebotado y eso, pero joder. ¿Ves por qué este tiene la campana De que está cao? Y el resto no. Ah, ok, hay un muerto. Entiendo que es un bug que solo salga la campanita con uno de los... Esos son bugs a reportar, eh. Nah, ya se acabó, fin de partido. Perfecto. Nah, lo dicho. Hemos terminado ya con este partido. Los de los orcos negros. Vamos a jugar ahora contra. Jugaremos eh, Orcos contra Elfos de la Unión. Para, para acabar el, el, la, el vistazo a los partidos contra la IA. Y, y nada, trataremos de jugar online y tener partidos ahí online preparados. Para que los vayáis viendo. Prepararemos también noticiarios y conclusiones de la, de la beta. Que eso quiero que, que, que quede plasmado. Y que lo tengamos ahí todos bien clarito. Pero vamos. De lo que hemos visto. Del Blood Bowl 3 hasta ahora. Le hace falta trabajo. O sea, sinceramente. Le hace falta trabajo. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y recordad. Lo de siempre. Seguimos en Twitter a los dos. Tanto como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito todo. También.